Fue el último día que José fue a jugar a Sin tío. Entonces de ahí José volvió y se cambió de ropa y todo. Y de ahí yo le dije, sí, está a comprar a mi papá al lado atrás del vecino. Después José vino con las papas Y después dijo tía, voy a dar una vuelta para allá con los chicos. con sus amigos de su pasaje, no pues igual que aquí, y no sé cómo él se fue a meter para la otra población de la otra es como un pasaje chiquitito y es como el parquecito atrás que es muy pequeño también como, como algo lejano En eso yo tampoco igual a veces hasta uno mismo se pregunta, no, no entiendo por qué José se fue por allá atrás. Si él siempre jugaba aquí, acá en este, por lo menos acá en este lado de Carmen Y ese día ya José no, no vio más, pues yo lo esperé hasta las 12 de la noche. Lo salí a buscar igual y José no, no lo vio por ningún lado.